El capitán Kablukov es uno de los cuentos que encontramos en El misterio y otros cuentos del escritor Nikolai Andreyev, que estudió Derecho en Moscú y San Petersburgo, pero prefirió la carrera literaria. Fue reportero para un periódico de Moscú, cubriendo la actividad judicial. Su primer relato publicado sobre un estudiante pobre, una narración basada en sus propias experiencias. Sin embargo, fue gracias a Máximo Gorky cuando empezó realmente la carrera de Andreyev. Desde entonces hasta su muerte, fue uno de los más prolíficos escritores rusos, produciendo cuentos, bosquejos, dramas, etc., de forma constante. Espero que te guste. Este cuento. El Capitán Kablukov. A través de los cristales cubiertos de hielo penetraban los rayos matutinos de sol invernal e inundaban de luz fría pero alegre los dos aposentos que, con la cocina, constituían la morada del de capitán Kablukov y su asistente Kukushkin. El capitán Kaplukov estaba bebiendo sorbitos de muy caliente en un vaso cuya cubeta de plata constituía con la cucharilla del mismo metal el único lujo de su ajuar King gritó Pero el asistente no dio muestra de haber oído su ronca voz King El asistente escudió al fin le habían dedicado al servicio doméstico a causa de su estupidez. Tenía la cabeza pequeña, las orejas muy grandes, el cuerpo desgarbado y flaco. ¿Por qué no acudes enseguida que se te llama? Pareces tonto. Al orden, mi capitán, gruñó el soldado. Levanta esa cabeza, mira de frente, ¿estás borracho? Sin dinero. —Mi capitán mal puede uno emborracharse. El capitán Kablukov no quería enfadarse. Se encogió de hombros y le dijo a Kukushkin que le llevase vodka y algo de comer y encendiese la chimenea. —¿Qué es esto? —preguntó cuando el asistente momento después colocó sobre la mesa, amén de la garrafa de vodka y una lata de sardinas— una taza muy charra, probablemente de su propiedad particular. Como no hay copa, imbécil, ¿por qué no le has pedido una a la casera? Mientras el asistente en cuclillas ante la chimenea se veía y se deseaba para encender la leña húmeda de nieve, Nicolás Ivanis Kablukov hacía una lista de bebidas y comestibles. Pensaba invitar a algunos amigos a celebrar con él la nochebuena. De la importancia primordial que le daba en sus proyectos de anfitrión a las bebidas se inducía que no le dedicaba la fiesta al sexo débil. Las mujeres no le preocupaban. Las únicas a quien trataba las de sus compañeros del regimiento con las que jugaba a veces al tresillo no eran a sus ojos mujeres. Terminada la lista, se la alargó a Kukuskin con cierto aire de satisfacción, como quien espera que le feliciten por su acierto. Pero el otro se limitó a decir, «¡A la orden, mi capitán!». El capitán notó algo extraño en su acento y en su mirada, y de no considerarle un zote y creerle por ente incapaz de la ironía, hubiera calificado de irónicos su mirada y su acento. Aunque el importe de las bebidas y los comestibles enumerados en la lista no pasaba de diez rublos, le dio un billete de veinticinco, pues no tenía otro dinero. Y para animarle un poco y despertar en él cierto interés por la realidad, le obsequió con una taza de vodka, sob pretexto de que hacía frío y había que entrar en calor. Cuckoo's Luego de santiguarse se bebió el vodka, pero no escupió después ni dio las gracias como acostumbraba. Se limitó a secarse los labios de un modo violento, furioso, como si quisiera borrar todo vestigio de su capitulación vergonzosa ante el vodka de su señor. Momentos después el capitán le oyó marcharse. «¡Vaya un portazo!» dijo. «¿Qué mosca le habrá picado?» Está como loco, me falta el respeto. La casera se queja de sus groserías. Pero no tardó en olvidar tales naderías pensando en lo que iba a divertirse al día siguiente por la noche. Después de beberse dos copas más de vodka y pasearse un poco a través de la estancia, cogió un cajón vacío, lo colocó delante de la chimenea y se sentó en él las amarillas lenguas de fuego lamían lánguidas los leños que silbaban como enfurecidos. El capitán Kabukov recordó otra mañana distante veinte años de aquella en que también se había sentado en un cajón junto al fuego. Acababa entonces de llegar a aquella ciudad e ingresar en aquel maldito regimiento, donde se ascendía tan despacio... Aún no estaba calvo y su rostro no estaba rojo y abogatado como ahora, y el fuego, en su lenguaje misterioso, decía otras cosas menos cuerdas. Hablaba de la academia de estado mayor, de una novia distinguida y bella, de saraos espléndidos en los que Kablukov, esbelto y elegante, bailaba las mil maravillas y discretaba con su pareja. Bailar el capitán miró la pronunciada curva de su vientre, se imaginó a sí mismo bailando con una señorita y se sonrió. Sería un espectáculo digno de verse. —Estoy bien así —dijo en alta voz—. ¿Qué me falta? Y para probarse que era feliz se bebió otra copa de vodka paseándose de nuevo a través de la estancia fue apartando su pensamiento de aquel optimista ¿Qué me falta y derivándolo hacia cosas para él de menos monta el tesorero del regimiento aunque polaco era buen hombre el judío abramka le había hecho al teniente jim un par de botas de estable desde hacía algunos años el capitán Kablukov trataba de convencerse de que no le faltaba nada, pero necesitaba para conseguirlo del todo la ayuda del alcohol. En cuanto tenía en el cuerpo dos o tres copas de mosca, su habitación sucia y desnuda le parecía confortable y no paraba, mientras que él se había vuelto un gadán y se pasaba semanas enteras sin mudarse de camisa ni limpiarse las uñas o si las palabras se decía, va, no tengo que conquistar a ninguna muchacha. El vodka le ayudaba a conformarse con no ser más que capitán a los cincuenta años, mientras que no pocos compañeros suyos de promoción eran conorenes o generales. Cuando había bebido, no le entristecía al llevar veinticinco años enseñando la instrucción y el haber ido perdiendo en su transcurso, cuanto había en él de elevado y noble. El alcohol interponía entre la vida y él una ligera niebla que le velaba todo lo que no fuese la cuarta compañía del batallón de reserva con su zapatero Abramka, sus partiditas de monte, su coronel ordenancista. Pero a veces, dos o tres veces al año, ocurría que el vodka dejaba de ser su aliado y se convertía en su peor enemigo. Entonces la conciencia de la estupidez de su vida le hacía sufrir horriblemente, y él, para olvidar, se entregaba unas dos semanas a la embriaguez. Durante ese tiempo no salía de casa, se pasaba el día entero en camisa de dormir junto a la garrafa, gatado, el rostro, los ojos, huraños. Esta vida me ha perdido para siempre les decía llorando a los compañeros que iban a verle. Cuando sus compañeros le abandonaban, llamaba a su asistente y le decía en tono severo que él era un hombre incomprendido. Y cuando su asistente le abandonaba, también apoyaba un brazo en la mesa y la frente en el brazo y lloraba en silencio, sin saber por qué, pero con un dolor profundo. Pasados estos periodos de embriaguez, le avergonzaba el recortarlos, y se enternecía al pensar en la paciencia de Kukushkin, a quien en sus momentos de exasperación le tiraba vasos y garrafas a la cabeza. Por eso no le despedía, aunque, como criado, era una verdadera calamidad, rompía cuanto tocaba e interpretaba sus órdenes de una manera tan fantástica que los demás asistentes se destornillaban de risa. Luego de beberse otra copa, el capitán se fue al cuartel dejándose la llave al ama de casa que vivía en el piso de al lado. Cuando se retiró, ya cerca de la medianoche, Kukuskin no había vuelto aún. Y a la noche siguiente, no mucho antes de la hora que debían ir los invitados, seguía el asistente sin aparecer por la casa. Guardaba la lista de bebidas y comestibles en la ancha manga de su capote. Salió Cucusquín a la calle. El frío intenso le hizo acelerar el paso de ordinario lento, tan lento que había sido uno de los motivos de que, hasta cierto punto, se le desmilitarizase. El vodka que había bebido no había disipado su mal humor, como tropezase al doblar una esquina con una vieja, en vez de disculparse la envió a los infiernos. Luego tuvo una serie agarrada con un cochero, cuyo caballo había estado a pique de atropellarle. Todo cuanto veía provocaba sus protestas o sus sarcasmos, y las gentes en cuyo rostro se pintaba la alegría de vivir despertaba de su corazón un odio africano. ¡Cerdo! Gruñó al ver en su trineo a la puerta de una tienda de ultramarinos a un señor rodeado de paquetes. —¡Cerdo! ¡Comilón! Le parecía injusto e ilógico que el capitán le obligase a hacer las compras en una tienda de extramuros o poco menos, habiéndolas muy buenas en el centro de la ciudad. —Vaya unos caprichos —rugió y escupió con furia. En aquel momento pasaba por delante de una taberna. ¿Y si entrase? Le preguntó a un ser invisible, pero que sin duda se oponía a su deseo. Y empujó desdeñosamente con el pie la puerta del establecimiento. Momentos después salió, altivo, arrogante, retador, murmurando, «¿Me he bebido una copa y qué? Nadie tiene derecho a pedirme cuentas» pero a los pocos pasos de la taberna vio de lejos a un oficial y se apresuró a cuadrarse y a hacer el saludo de ordenanza. Al pasar por el puente, pues la tienda favorita del capitán estaba al otro lado del río, divisó más allá de bosques de humeantes chimeneas el campo inundado de sol. A la derecha de la carretera se esfumaba en una niebla azul la arboleda. «Y yo en esta jaula», pensó Cuscusquín con desesperación. Hacía tres semanas se había encontrado en el mercado a un campesino de Sobaquino, su aldea natal, su paraíso perdido. Y había sabido por él que su mujer había dado a luz una niña, pero que estaba demasiado débil para amamantarla y la criaba con biberón que, por más que su padre y su hermano se mataban a trabajar, la falta de brazos disminuía sobremanera las cosechas y el pan escaseaba que si él no les enviaba algún dinero se morirían de hambre cocos le dio un rublo al campesino para su padre se apoderó de él la desesperación más negra se imaginó el cuadro desolador de su familia en la miseria y conforme se iba acercando, Navidad más a aquel cuadro su alma. Mientras ellos se mueren de hambre por falta de brazos, se decía, yo estoy aquí, comprándole buenos bocados al capitán. Hubo un momento en que hasta tuvo tentaciones de desertar, pero comprendió que hubiera sido una estupidez y desistió. Ya cerca de la tienda donde debía hacer las compras pensó que pronto. ¿Y si me quedará con el dinero? Esta idea le asustó tanto que se santiguó apenas nacida en su cerebro. Dios me libre, murmuró. Solo faltaba eso. Nunca ha habido ladrones en la familia y no seré yo el que deshonre. Apresuró el paso, pero al meterse la mano en el bolsillo y tocar el billete lo acortó preguntándose, «¿Y si dijera que lo he perdido?» Horrorizado, volvió a sandiguarse y se lanzó hacia la puerta más próxima. Era la puerta de una taberna. Kablukov, inquieto y furioso al ver que Kukushkin no volvía, le hizo saber a los amigos que se disponía a ir a su casa que el asistente había desaparecido con el dinero pero cuando cumplido tan penoso deber, tornó torno a su domicilio encontró a cocoskin en la cocina sentado en el banco sobre el que se tambaleaba su desmendrado cuerpo y dedicado con entusiasmo a la tarea de sacarle brillo una bota. ¿Dónde has estado estos dos días sin vergüenza? ¡Menuda borrachera traes! No, mi capitán, —¿Con qué no, eh? Además estoy en mi derecho. —¿Cómo te atreves encima a insolentarte? —¿A insolentarme? Decir la verdad no es insolentarse. —¿Y el dinero? ¿Qué has hecho con el dinero? Lo he perdido. El capitán levantó los brazos con desesperación y clavó inquisitorialmente sus ojillos hinchados en los de Kukuskin —Lo has robado, no lo nieques. —Si usted cree que lo he robado, haga de mí lo que quiera. —Denúcieme. Es bien fácil perder a un hombre. Y kukuskin se echó a llorar. El capitán, loco de rabia, rechinando los dientes, gritó, —¡Vete a dormir, animal! —Mañana te mandaré al calabozo. —Haga usted de mí lo que quiera, pero yo soy inocente. —¡Cállate, granuja! El capitán dio una terrible patada en el suelo y se fue a su cuarto. Kukuskin reanudó su tarea buteneril pero no tardó en entenderse cuál largo era el banco. —A esto ha quedado reducida la fiesta con que yo había soñado —suspiró. Un tanto aplacada la cólera del capitán, merced a una expansiva serie de maldiciones, verdaderamente el destino es demasiado cruel conmigo. Decidió buscar consuelo en el fondo de la garrafa. A medida que su contenido disminuía le parecía al capitán que las paredes de la estancia se ensanchaban. Imágenes pretéritas olvidadas ya turbaron de nuevo su alma una mujer soñada que era la dama de sus pensamientos desde hacía muchos años, se le apareció pura hechicera. —¡Amor mío! murmuró, besando con sus gruesos labios el aire. Luego se imaginó estar a la orilla de un río por cuyo cauce iban pasando para no volver más como ondas fugitivas todos sus sueños de aventura. Y conforme pasaban se ponía más triste y se tenía más lástima. Nadie le necesitaba en el mundo. En ningún corazón había despertado amor, ni siquiera piedad. Ninguna mirada se detenía con cariño en su rostro. Nunca unas manos infantiles habían acariciado su cuello apopléptico. Ni siquiera la amistad de un perro le consolaba. Por una extraña asociación de ideas pensó en Cuckoo's King. Cuckoo King. le quería, pero ¿qué había hecho él para merecer su cariño? Cuckoo's El capitán se levantó, cogió el quinque y con paso no muy firme se dirigió a la cocina. El asistente tendido en el banco dormía colgando una mano casi tocando el suelo y en la otra la bota estaba muy pálido. El capitán no le había visto nunca dormido, no se había fijado nunca en las ligeras arrugas de aquel rostro afeitado que le parecía desconocido, pero más simpático que el que veía siempre, pues era el verdadero, el natural, el humano. Volvió de puntillas a su cuarto y miró asombrado en torno suyo. Le parecía que tampoco el cuarto era ya el mismo. Media hora después se le oyó gritar... King! Su voz ronca sonaba de un modo nuevo extraño. Cucus King abrió los ojos, se levantó y entró con paso tímido en la habitación de su señor, cuyas órdenes esperó inmóvil, la cabeza baja a corta distancia de la puerta. Y yo me he enfurecido con este pobre hombre, pensó el capitán y repitió. King! Los dedos del asistente se agitaron. «¿Has robado el dinero?» «Sí». «Habrá que denunciarte». «Mi capitán, no me pierda usted». El capitán se levantó, se acercó a Cocos King y le puso las manos en los hombros. «Tonto», dijo. «¿Me crees capaz de denunciarte?» Y girando sobre sus talones se dirigió a la ventana y se puso a mirar a la calle como si en aquella obscura noche pudiera verse algo. Momentos después sacó el pañuelo y se lo llevó a los ojos. Mi capitán. ¿Qué? preguntó, sin volverse el capitán. Mi capitán. Castígueme usted. No digas tonterías. Y como en aquel momento el capitán girase de nuevo sobre sus talones, el asistente corrió hacia él, se posternó a sus pies e intentó abrazarse a sus piernas. El capitán, pintados a la vez en el rostro la alegría y el dolor, se levantó y le dio un beso en los crespos cabellos. «Tú me has tomado por un cura», bromeó retirando la mano, que el otro intentaba besarle. «Déjate de mona guilladas» y echa un poco de vodka a la garrafa que está vacía. Cucoskin, veloz como un rayo, cogió la garrafa y voló con ella hacia la puerta, pero horror. El honrado frasco, que tan buenos servicios le había prestado durante diez años a su amo, describió en el aire una curva lenta meditabunda, se decidió al fin a caer, y se hizo añicos con las losas. —¡Va, no te apures! dijo el capitán. Ve a la taberna por una botella. Todo el mundo duerme hace tiempo, solo se ve la luz en las ventanas del capitán Kablukov, cuyos cuadrángulos se proyectan amarillentos sobre la nieve. ¿Con que has enviado el dinero a tu aldea? Sí, mi capitán. Yo se lo iré devolviendo a usted. Trabajaré. El capitán lanza una bocanada de humo, se arrellana en su sillón y completamente feliz cierra los ojos. Cucus, quien sentado en el borde de una silla la boca entreabierta, escucha sus palabras con una atención religiosa. «¿Habrán tenido un alegrón en tu casa, ¿verdad?» dijo el capitán. «¡Figúrese usted, mi capitán!» La noche buena es negra y larga. Pero al fin capitula ante la fuerza invencible del sol. Apunta el día. El capitán y su asistente se disponen a acostarse. Cuckoo's descalza a su amo tirándole de las botas con tal ímpetu que le pone en peligro de caerse del cajón en que se ha sentado. Luego, estrechando cariñosamente las botas de ajujereadas suelas contra su corazón, se dirige a la puerta. «Oye». —¿Con qué eres padre de una niña? —Sí, mi capitán, le han puesto a Votia. —Muy bien, buenas noches. Han pasado unos cuantos años, y no ha vuelto a ver a Kukoskin ir por vodka para su amo. Sus viajes a la taberna quedan una parte tan esencial de su servicio han terminado. Sin duda, para siempre. Fin